¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente, todos en Radio Interestón. Este debate de lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde, en la voz del Río Grande, por todo 910, en el AM, en la ciudad de Medellín. Pues bien, eh, aquí estamos para hablarles de lo que pasa con Nacional, con Medellín, a esta hora se juega en el Atanasio Girardot, el segundo tiempo entre Atlético Nacional y La Equidad. El primer tiempo terminó 1-0 ganando Atlético Nacional. Gol del pirata Barcos. Y en el segundo tiempo empató ya de entradita el equipo de Equidad con gol de Peralta. El partido va 1-1. Uno uno. Medellín cayó ayer muy feo contra el América. ...tuve una semana horrible en Medellín porque fuera de que quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Por un equipo de sonido por allá de Chile que se llama Palestino. Lo eliminó Palestino de Chile. Al Medellín en primera vuelta, no. Lamentable lo del Medellín. Ahora, Medellín pierde ayer con el América y es el último de la tabla. ¿Mm? Grave situación del Medellín. ¿Qué pasa en Medellín? De eso vamos a hablar en algunos momentos. El Envigado eh, cayó con Tolima hoy. En Ibagué, 2 a 0 eh, perdió el Envigado y... El equipo de Río Negro empató con el Junior de Barranquilla. Así que vamos a hablar de, de estos temas. El Junior 1, eh, eh, el equipo de, de Río empató 1. 1-1 ha terminado ese juego. Y de estos temas vamos a hablar y en segundos estaremos también en vídeo en directo desde el estadio Atanasio Virardo porque a esta hora se juega el partido. Regresamos de allá, del Estadio Atanasio Girardot. Bueno, tenemos premios para entregarles hoy a nuestros televidentes. Muéstrenme, a ver, esperen un, eh, espere un momentico, vamos a estar entregando, vean, el balón de Rafa Gol. Espero que vean el balón de Rafa Gol, qué lindo balón estaremos entregando en esta oportunidad. El balón de Rafa Gol. ...y estaremos entregando camisetas... ...y estaremos entregando hoy unos premios especiales... ...que vamos a estar sorteando, a nombre de Funcron... ...estaremos entregando a nombre de Funcron camisetas cachuchas... ...de Rafael entre todos los que nos llamen hoy a nuestra línea 232... 4604 y al 018 entre los que nos llamen hoy vamos a entregar esas camisetas y tenemos las camisetas para los que escriban ve hasta de nacional, para los que escriban al superdebate arroba rafagol.com y también tendremos la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín para los que escriban al superdebate arroba rafagol.com ahí está la camiseta del Medellín la... Muéstrame la camiseta del Medellín por favor, a ver eh, camarógrafo Y también estaremos entregando la camiseta de equidad que está ganando en estos momentos o está empatando 1-1. Aquí está la camiseta de equidad, la estaremos entregando hoy. Y tenemos otra camiseta que es la del Unión Magdalena que regresó al fútbol. Aquí está la camiseta del Unión Magdalena. Muchas gracias. Y tienen que escribir al arroba rafagol.com Estaremos entregando a nombre de Come From, entonces, estos espectaculares camisetas, cachuchas, gorras, para la gente que nos llame, repito, hoy, a través de las líneas 232-4604 y 01 5015 estaremos entregando, mire, estos premios. Camisetas estampadas, gorras de los hinchas de corazón. ¿Hinchas de corazón? Tenemos hinchas de corazón, estaremos entregándole las gorras y estaremos entregando las camisetas. Bueno, ahora sí.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 Bueno, Viva Air, ahora vuela con Viva Air a Lima y a Miami, vuelos directos desde Medellín y lo mejor siempre a precios bajos, reservas ya en el www.vivaair.com Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo, claro, Global no, estamos con Global Sport, tranquilo Con Global Sport, líder en mercadeo deportivo Donde tenemos los mejores patrocinios En fútbol profesional, las vallas en todos los estadios Está en, acá, acá, acá En Global Sport, llámenos 444-6529 Porque ahí se ve su publicidad en los mejores estadios del país Con Global Sport bueno, señoras y señores, estamos en vivo y ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica Porque ayer cayó el Medellín, a esta hora está empatando nacional, a esta hora empata nacional con la equidad Y el debate lo presentamos, sí señor, eh, a, a esta hora presentamos al doliente del Medellín Al que a esta hora, pues, tuvo una semana magra Medellín porque no solamente perdió en la Copa Libertadores y quedó eliminado, sino que perdió con América y la, post, la cereza del postre. Medellín es 20, colero del torneo. Señor Osorio, buenas noches, bienvenido. Pues eh, sí, buenas noches, es un decir, ¿no? Le doy gracias a Dios por todo y Medellín sí tuvo una semana horrible, de esas que uno no quiere ni siquiera repetir ni acordarse porque no hay derecho lo que pasó en la semana, el día martes, cuando fuimos eliminados por un equipo tan chico como Palestino, en donde los jugadores no pusieron lo que había que poner, el técnico para acabar de completar también se equivocó flagrantemente porque fue muy defensivo frente a Palestino. Yo pensaba, es que él salió a empatar porque el empate le servía, a sacar el cero porque le servía, pero uno no puede de local poner ocho defensores, ocho defensores en condición de local, vaya ponga ocho defensores y sea el palo en condición de visitante. Por eso yo no entendí lo que hizo el señor Zambrano Línea de tres que se convierte en cinco más tres, más tres volantes de contención En el partido frente a Palestino Cuando uno de local debe salir a atacar Mire, Leonel Álvarez Sí que no le ganó a nadie ese Stronger, pero, a, a pero con libertad hizo cinco goles Eso era lo que tenía que hacerle Medellín a Palestino Por lo menos tres o cuatro goles para marcar la diferencia Después fuimos a los penales Y los jugadores no querían Los jugadores no querían y Cano, que era el primero en la fila que tenía que cobrar, no cobró. Y ayer fue la tapa. Ayer salieron los jugadores a pararse en la cancha y a no tirarle la pelota a Cano. Se ha hablado toda la semana de un sindicato y yo ahora sí creo que haya sindicato. Y a mí que no me pregunten los nombres, los nombres los vimos ahí, de los del sindicato. ¿Quiénes no buscaron a Cano ayer? ¿Quiénes no lo buscaron? Ahí está. El armador no lo buscó, el volante de contención no lo buscó, los laterales no buscaron a Cano. Así que, hagan las cuenta, si verá que hay cuatro o cinco que conforman el sindicato contra Cano. Y Cano no tiene la culpa, no le llega la pelota. Ayer Cano remató a la portería, no le llegó la pelota, no le llegó. Así es muy difícil, empezando por David González. Ahora, yo pregunto, nosotros que hablamos tanto de la zona de confort, en la zona de confort está David González. Renovó por dos años, y parece como si lo hubiera dejado el fútbol, o quisiera irse del fútbol. Ricaurte, renovó también, y el hoy de Ricaurte es bueno, el mejor pasador del fútbol colombiano en el semestre pasado, y hoy pasa un balón bueno, hizo un pase bueno en este partido. Es, es increíble, entonces, ¿de qué podemos hablar? Y viene el técnico en la rueda de prensa para acabar de embarrarla, y dice que trabajó muy bien por las bandas. Yo le pregunto a qué horas... Pobrecito Melo Macías estaba más encartado que un marrano criando patos, hermano. Entonces, ¿de qué puede hablar? Melo Macías, Perlaza, que tampoco salió. ¿ah? Y los que puso después William Palacios y Carlos Sinisterra, son refuerzos para el Medellín. No, hombre. ¿Ah? No, no, no. Es que definit definitivamente, definitivamente no. No, no, no. Traen a Héctor Urrego. Héctor Urrego, yo creo que. Eh, no es tan malo como está jugando hoy ¿Ah? Porque en Santa Fe hacía goles En Santa Fe era impasable Y si no era el mejor central del mundo <tose> Se defendía Y viene a Medellín y nada de nada ¿Ah? Y de todos esos jugadores que trajo Independiente Medellín Salvo a Diego Arias Porque es el más ordenado en la cancha Ahora que no se ve tanto Si, lo, si los demás no le ayudan Él solo no puede porque mucha gente me ha escrito, no, que yo defiendo mucho a Diego Arias, pero ¿qué hago si es el menos malo de los que trajeron y de, esta, de este desastre no se salva absolutamente nadie? Ahora, los hinchas también me piden que yo haga campaña que para echar no sé cuántos jugadores, no, no se puede hacer campaña para echar jugadores, ahora pueden sancionar, si sí, hay sindicatos que sancionen, pero los resultados salvan o de capitán al técnico y en este momento el técnico tiene que estar afuera. Para mí el técnico tendría que estar afuera, porque es que ya ya ¿qué más fondo vamos a tocar, Rafa? ¿Qué más fondo vamos a tocar si somos coleros? usted lo enfatizó ahora y lo ratificó. Somos coleros. ¿Qué más quieren, señores? No, tienen que tomar. Es más fácil echar a uno, claro, que a, que, que a 20. Claro. Entonces, ¿quién de en este momento quién debe salir? ¿El técnico? No, señor, no el señor más. Octavio Zambrano ya tiene que dar un paso al costado. ¿O qué va a hacer? No, Pero lo ahora, hubiera Le vienen partidos complicados con Deportivo Cali, con Río Negro y ¿Bien? con Atlético Nacional, Y luego Santa Fe, y Santa <risa> para Fe, variar. Que la cuestión no le no. viene bien. Bueno, seguimos sí. saludando en la mesa de la polémica del debate, don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Rafa Gómez. ¿Cómo vio a Nacional en el primer tiempo y al Medellín? Y al Medellín, por supuesto. A empezar por Medellín, que fue el primero que jugó y donde está más profunda la crisis, ¿no? De una cantidad de cosas que se han salpicado desde, desde que terminó el campeonato anterior, cuando la final con el Junior Day para acá se va Zambrano para Estados Unidos, nosotros lo llamamos a Nueva York, él estaba pasando vacaciones en Nueva York, le digo, profe, ya se va a venir, me dice, estoy dialogando con los directivos porque hay una cosita en el contrato que me falta. O sea, como que el hombre tenía algunas dudas, ¿Y cuáles serían las dudas de Zambrano sobre el 26 y 27 del mes de diciembre. Eso nos contestó vía telefónica. Luego viene el tema de Cano que no viene, que se va, que, que tiene ofertas internacionales y ese desgaste tan impresionante de la Junta Directiva del Medellín sobre el tema de Cano, presión de algunos aficionados para que Cano tendría que venir a jugar sí porque sí y venía el tema de la desproporción en el contrato de Cano que yo creo que es lo que hoy tiene internamente el Medellín dividido ¿no? un jugador que gana 10 veces o 12 o 15 veces más que la mayoría de los jugadores del Medellín entonces viene y como decía Tavo ...jugadores que no se la prestan a Cano... ...pero viene uno también y pregunta... ...¿y Cano se mostraba? ¿Cano se desmarcaba para ir a recibir la pelota? Pues tampoco, ¿no? Cano ayer realmente no, no tocaría más de cinco pelotas... en 94 minutos... ...gravísimo para un centro delantero ...de los cuales Medellín está esperando... ...que le lleguen los balones para marcar gol... ...pero también viene un tema bien raro... ...la pretemporada... ...que Medellín se va para pretemporada a la Argentina... ...que va a ser pretemporada en Buenos Aires... ...que no, que en Rosario... ...que no, que en Córdoba y va, viene, que las fechas de la pretemporada son estas en Argentina, se daña lo de la Argentina, que la pretemporada ahora es en Brasil, ni en Argentina ni en Brasil hubo pretemporada y el equipo se fue, viniendo eh, el tiempo para empezar el campeonato sin hacer una pretemporada muy seria, me estimado Rafa Gol, se tuvo que ir a jugar contra un equipo de segunda como el Deportivo Pereira, contra un equipo de segunda como el Caracas Fútbol Club, y escasamente pudo jugar un buen partido contra el Caldas de Manizales. Una pretemporada mediocre que hizo la del Medellín para empezar un campeonato realmente con la mente en otro, en otro tema. Y ya estaremos hablando, mi estimado Rafa, de un Atlético Nacional que vimos el primer tiempo y parte del segundo ya estaremos hablando sobre ese particular. Bueno, muy bien, cirujano, ahí está. Y hoy eh, quiero decirles que el señor Luciano González se queda, está disfrutando de unas merecidas vacaciones. A esta hora se encuentra en alta mar porque anda en crucero Así que le deseamos a don Luciano que tenga un buen viaje y un feliz regreso Lo estamos esperando Pero le dejó, le dejó, le dejó las banderas verdes a Juan Diego Arroyave sí, Don Juan Diego buenas noches, bienvenido Nacional en Copa Libertadores pasó Sí señor en Copa pero no gustó porque quedó 0-0 con el equipo de sí, la guiando como dice el término ese es un equipo de qué de soldadura ese de, de, de, la Guayra de, de, no iba La Guayra y empató 0-0 y iba iba ganando y ya le empataron muy buenas noches, don Rafa Gol saludo para usted para todos los televidentes los compañeros y bueno eh, este Nacional que está ahí como como entre sí como entrenó no, ahí va adquiriendo los dividendos clasifica esta semana en Copa Libertadores en un compromiso donde no dejó muy satisfecha a la gente, pero en un 0-0 que pudo haber sido eh, eh, nacional, pudo haber sacado mejores eh, propuestas en este compromiso. Yo creo que el tema pasa por el, la definición, le está costando mucho al equipo de Autori el tema de la definición. Tiene un equipo bien parado en defensa, lo que es el tema de los cuatro en el fondo, bien sincronizados, han entendido bien el sistema. El caso de los volantes recuperadores, el caso de, muy específico de Sebastián Gómez, eh, eh, que es indudablemente el que le dio la clasificación al equipo atlético nacional con el gol que consigue allá en Caracas, en el estadio de la UCB. Y luego viene acá y da nacional con el 0 a 0 la calificación. Con un Brian Rovira que también se constituye en el socio ideal, porque Brian Rovira no es volante de marca específico. Aquí lo han querido acomodar como un volante de marca específico, y él no es volante de marca, él es un volante mixto, pero necesita de un volante de marca como es Sebastián Gómez, que tiene muy buena salida, por eso hasta ahí funciona bien Nacional. Pero vienen los problemas en ataque, ahí donde comienzan y donde hay que analizar sobre todo el tema de los eh, eh, jugadores de, que, que pasan por un bajo nivel. Por ejemplo, Carlos Rivas, qué pena con Carlos Rivas, pero ya no le dio, ya no le dio, un qué trote la cancha. ...con el desgano que juega Carlos Rivas... ...yo creo que es, es, lo mejor que puede hacer es... ...de hermanito, díganle a la gente de Nacional... ...yo no quiero jugar aquí, esta camiseta me pesa... ...o yo quiero irme para otro equipo... ...o me quiero ir del país... ...pero la verdad no es la actitud que muestra... ...este, este eh, Carlos Rivas... ...no es para estar en la formación titular del equipo... ...ahora, Gerson Candelo... ...que hoy, ahorita lo acabamos de ver en el partido de Frentequidad... ...en este 1-1 que ya prácticamente termina... ...queda uno por 1 el compromiso... Eh, ...vemos a un Candelo que... que Quiso mejorar, un buen primer tiempo, pero en el segundo bajó su nivel. Entonces, esos, esos altibajos es lo que no dejan a un equipo eh, tener una producción clara para ser eh, finalizadores o buscar el gol. A esto hay que sumarle también el bajo nivel, por ejemplo, de Omar Duarte. Hoy no jugó, estuvo barco, infortunadamente se lesionó, ingresó Duarte y estuvo ahí, pero no, no protagoniza. No protagoniza Y si va a entrar en la oportunidad Si Candelo había mejorado Era para que él mejorara A esto hay que sumarle también La propuesta que ha tenido Con los volantes ofensivos Él hoy quiso ensayar A un delantero como Gianluca Rivera Al técnico Autori Y a un volante que, eh, que le gusta el toque Como es el, el, el uruguayo Sepelini eh, Y mire que tuvieron alguna producción Algo mostró el uruguayo Él muestra que en juego colectivo Un juego corto Parece que es interesante por ahí El, el jugador extranjero Al servicio de Atlético Nacional entonces, la efectividad, ¿dónde está la efectividad? Si se trajo un goleador, el goleador logra hacer, pues hoy logra hacer un gol, se lesiona para el partido frente a Libertad, esta próxima semana, partido de Copa Libertadores, que va a ser nacional en este tema, cuando hay jugadores de nivel muy pobre en ataque, con, eh, en el tema de que propone el técnico Autori. Así que, para pensar, para pensar mucho, eh, Rafa Gol, en el tema de Atlético Nacional, y una cosita de Independiente Medellín, que quería tocar, referente al caso del técnico Zambrano y al caso de los jugadores. ¿Lo apoyas, el okay. jugador, el jugador Rafa que no tiene motivación. olvídese que va a funcionar hoy y el tema pasa terminó. por lo económico. Quémanse bueno, Cano, Acá Cano de, fue arreglado. Acaba de terminar el partido Nacional. ¿Cuánto Osorio? Uno por uno, uno. Uno por uno. ¿sí uno, por uno. Sí. Sí, empató Nacional. Uno, uno, uno. a uno. Sigue el, que, el, el caso es que Nacional viaja mañana a territorio paraguayo. Para enfrentar a la libertad del Paraguay esta semana, el equipo de Leonel de Jesús Álvarez Zuleta. Bueno, un equipo complicado. Y, no, y, la, y la pregunta, la pregunta, Rafa, qué? es si el técnico Autori se equivocó poniendo a barcos, porque él hizo rotación hoy. Como la hizo en Neiva, a mí me llamó la atención en Neiva que cambió todos los jugadores. Eso es una hasta respuesta, Gustavo. Eso es una respuesta. Hasta el arquero. Yo veo la respuesta. Pero a decir, hoy okay. a mí me parece que se equivocó poniendo Pero, a Barcos, porque Barcos es un jugador ya que pasa no. a los 30, que tiene, le va para años. Le tocó años. ponerlo por emergencia, Gustavo. Él no podía poner a Duarte inicialista, porque no anda en nivel Duarte. Y no podía colocar tampoco a Carlos Rivas, porque está peor. Entonces no le quedaba sino quién de pronto jugársela con Andrés Sarmiento sí pero no Andrés Sarmiento está sí, en proceso pero, sí pero una no, cosa, era, era muy difícil para ese partido pero, ignorar a, a Barco en, a esta altura hay que priorizar hay que priorizar Nacional no tiene tanta urgencia en el campeonato Nacional no tiene tanta urgencia en el campeonato como sí si, como si la tiene como si la tiene la Copa Libertadores qué es más importante para Nacional Nacional no está en la última posición de la tabla ...está en los primeros lugares... ...así que no corría tanto no riesgo... ...en cambio... ...prioridad... ...prioridad... ...la Copa Libertadores de América... ...porque viene un partido bien... ...complicado... Oh, ...contra Libertadores de América... ...por ejemplo... Rafa, por ejemplo mm. ...en el primer tiempo... Una estrellada de Peralta contra Cuadrado. Dijimos, Cuadrado quedó allí. Ajá. O sea, también se expuso el técnico en el tema Cuadrado, su arquero titular. Eh, por fortuna, eh, se resintió, se recuperó y no pasó a mayores, pero también el tema de Cuadrado. Yo, eh, estoy de acuerdo con Osorio, no debía exponer a varios jugadores titulares. Que es, a propósito, el equipo vieja mañana a, a primera hora para Paraguay. El, el equipo no había tomado la determinación esta tarde. Ya a esta hora nos mandan el correo, Rafa, que sale primera mañana a primera hora para Paraguay. Para su partido sí, libertad, ¿no? Sí, realmente el, el técnico que es muy amigo de la rotación, oiga, es que eh, mire, acá como, como medimos las cosas, cuando Pero... Juan Carlos Osorio hacía rotación, había que extraditarlo. Ahora el señor Autori hace rotación y todo el mundo tranquilo, Autori, tiene la razón por ser extranjero. Ah. Es que, y, y el señor Arroyave no, no. entra en ese cuento. no ser extranjero. No porque no, porque no entre el usted cuento, no. es extranjerista. No, yo señor, no, yo no soy usted. extranjerista, sino que. Por eso es que usted no, vive en Uruguay. No, hay que, hay... Usted eh, tiene su asiento en Colombia, pero para mí usted vive en Uruguay, ¿sí? Le digo algo, señor Osorio. El técnico, no es que esté respaldando yo eh, el, el tema de. de, de... De que esté cambiando jugadores. La necesidad obliga al equipo a hacer cambios cambio de nómina. No, pero es que en, hoy, hoy, hizo, a hoy hay ubicó a varios de los de, de los de la titular. Ubicó a Cuadrado como titular porque lo, ne, lo necesitaba para este partido. Él lo determinó así. No jugó con Vargas. ¿Qué dicen? Que arriesgó con Barco y que de pronto Barco se puede marginar del compromiso. Pero Marco no ha sido tan influyente en el juego como, en, como, como puede ser, digamos, eh, eh, en, otro, en, otro, en otra instancia, otro jugador que pueda, pueda estar utilizando por allí. Entonces, me no, parece que si el técnico Duarte, hoy le tocaba hacer una mixta, si no porque no fue arriesgar este partido, no, uno. y dos, es una rotación, es que no, le toca por necesidad no. hacer esa rotación porque viene el partido de Copa no, Libertadores. Dijiste que, que Duarte no está para jugar y entró en el segundo tiempo, por ahí tuvo posibilidades de gol, entonces si Duarte juega todo el partido a lo mejor hace un gol, porque algún día tiene que hacer un gol Duarte. Y Él si no está porque viene, hagan... viene, viene de compromisos atrás que no muestra absolutamente nada y arriesgarlo aquí mm. ante la mm. ficción para un jugador que no está mostrando absolutamente nada Gustavo, eso no cabe, pero, eso no pero, cabe, el técnico no tiene, eso, eso no tiene fundamento yo me la juego con Marco, me es que el técnico la hizo bien que, que, el, que el jugador se lo lesionado que lo arriesgó, bueno eso es otra cosa pero que lo tenía que arriesgar si el torneo lo tenía que arriesgar. Dejó de descansar básicamente, Rafa, tres a tres jugadores que más trajín han tenido. Boca Negra como capitán y defensa central y los dos recuperadores, ¿no? Brian Rovira y Gómez, que indudablemente es hoy por hoy la gran figura del Atlético Nacional. Este plato que vino Leones como volante recuperador o volante mixto. Fueron los jugadores básicamente que más descansaron para el día de hoy. Bueno, hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes para seguir aquí en el debate con Nacional y Medellín. Permiso.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 ...frente al equipo de la equidad... ...uno por uno... ...el gol de Nacional... ...lo hizo en el primer tiempo... ...el pirata Hernán Barcos... ...un buen gol... ...el de Barcos... ...que lo venía buscando... ...creo que... ...Nacional... ...señor Osorio... ...señor Arroyave... ...señor Velosa... ...está armado muy bien... ...desde la línea posterior... ...desde el arquero... ...los cuatro defensas... ...y los dos volantes... ...como Rovira... Brian Rovira... ...y Gómez... ...y, y Sebastián Gómez... ...hasta ahí... ...pero Nacional... De ahí en adelante tiene problemas con cuatro jugadores que le faltan. Creo que ya tres, porque Barco ya está sa salvando los papeles. Pero lo que son Candelo, Rivas, Vladimir Hernández, el Lucumí, el Indio Ramírez, el Cepelini que trajeron, que sí. no pasa nada con él. Entonces me parece que ahí sí Nacional la tiene un poco complicada. Rafa, hoy, hoy en la previa eh, de la transmisión de sí. Rafa Gol... Hablamos con Nájera, que es uno de los integrantes del Comité Francisco de Contrataciones, Najera. Pacho Nájera, y le preguntamos sobre ese tema. Se cerraron las inscripciones el viernes pasado a las 6 de la tarde, dentro de un mes, la mayor vuelve y las abre por 8 días. Le dije, Pacho, Nacional está pensando contratar un volante armador, porque ni el indio, ni Cepelini, ni Candelo han podido ni al doleado como, como volante armador. Dice, radicalmente no. Vamos a mm. confiar, no vamos a contratar a absolutamente ningún jugador. Se le preguntó, son? ¿es por la, parte, por la parte económica? Dice, no, por la parte técnica, pero sí también creemos que por la parte económica no se pudo traer un mejor jugador que se Pelín, indudablemente, Rafa. Es que Nacional tiene un problema grave. Eh, Nacional fue suspendido por la D-Mayor eh, por lo del problema del jugador Fernando Uribe. Casi un mes. Y no podía contratar. Nacional apeló... Y le concedieron una licencia que, que, que se la va a vencer en, en abril. Y en abril lo van a volver a ratificar, que tiene que pagar los 5 millones, que ya son 6 millones 200 mil dólares con, con intereses. los intereses. Uh -huh. tiene que pagar esa plata. O sea, y está vendiendo, por eso tuvieron que salir de. Campuzano, de de, Mancar, Puzano, de Aguilar, porque necesita pagar. Y después viene otra serie también. Dos, de, ¿Dos demandas más? Otras demandas más, que están cerca de los 10 millones de dólares y que lo. Lo, lo más posible es que también las pierdas Atlético Nacional, o sea que Nacional necesita billete para poder pagar toda esa mano, esa tempestad de demandas que se le avecina. Entonces, uno entiende que Nacional, ¿cómo va a invertir en estos momentos? Pero sí, lo que contrataron, lo contrataron mal, porque es que se pelina y no pasa absolutamente nada. Y, y Rafa, y lo que usted dice, el, el Nacional del arquero hasta los volantes recuperadores, volantes mixtos, muy bien. Tanto así, mira, a diferencia, por ejemplo, Rafa, de los nacionales de. ...de Juan Carlos Osorio... ...de Reinaldo Rueda... ...de Lillo... ...cuando el arquero era la figura... ...significaba que Nacional... ...con esos grandes técnicos... ...no, no tenía equilibrio... ...siempre era Armani... ...o el que reemplazaba a Armani... ...la gran figura de Atlético Nacional... ...hoy Cuadrado ni se menciona Rafa. ...los balones no... ...no le llegan... Espe, eh, ex, ...exigiendo a Cuadrado... ...o sea que realmente hay un filtro... ...verdadero en Atlético Nacional... ...bien compaginado el aspecto, el aspecto defensivo... ...pero qué falta la de, del medio hacia arriba... ...no es que cuando se dan los resultados... Y entra un pelado como Nicolás Hernández, sincroniza porque se dan los resultados y a él se le da confianza y él se toma la confianza porque se está dando todo. El problema es cuando pones a un pelado, lo mandas a la guerra porque no se dan los resultados. Y hay técnicos así, que cuando no se dan los resultados, mandan al crematorio a los pelados. No, a los pelados hay que ponerlos cuando se están dando los resultados, porque ellos... Van a tomarse la confianza que tienen, es una cosa de lógica. Sí, sirve, sí, los muchachos, entonces, porque es que cuando, cuando se habla de que los muchachos no, que no, no se debían tener en cuenta, porque no aportaban al equipo, que era para utilizar los minutos, se han convertido en jugadores muy importantes en, en, en ciertos pasajes de los torneos. Yo por eso digo siempre: los jugadores jóvenes dan una mano importantísima, siempre la dan, y eso ha pasado en Atlético Nacional, no, no, no utilizaban los jugadores jóvenes, y hoy por hoy. Ojo que hay jugadores que van a dar mucho que hablar en el fútbol colombiano, ya empezó el primero a mencionar, a poner su nombre en la cúspide de los mejores de buenos jugadores, Sebastián Gómez. Y ojo que va por su camino. Va a decir como las palabras, yo, yo, yo traigo a colación las palabras del presidente y recordamos una reunión que tuvimos con él. Y él decía, hombre, que se vaya Campuzano que viene uno mejor que él, Sebastián Gómez, sí señor. Ahora Sebastián Gómez, sí. Deje, deje, a Sebastián Gómez, que viene también otro muy bueno, Andrés Perea. Mira Andrés Perea el partido que se hace y ha dejado al técnico precisamente con un, en un club bastante importante. Hay un tema con Nacional, Rafa Gol, y es que el técnico autónico quiso jugar mucho con fútbol interior, con el Indio Ramírez, que es de característica de juego corto, con un cepelini, pero no los puso a jugar juntos, fue por, a, por a un segundo tiempo porque tuvieron unos 10 o 20 minutos, si acaso, eh, eh, eh, para, para actuar ellos, estos dos jugadores. Y, y tuvieron algo, algún protagonismo, no, no, no fue muy marcado, porque después sacaron a Lindio Ramírez y bueno, no, no se pudo observar esa dupla, pero el técnico varió, hoy por ejemplo fue un fútbol más de banda, mire que hoy salió mucho más Mafla, hoy se veía más a un candelo, lo que quiere decir que la productividad de Nacional por ahí puede ser más efectiva que la que estaba implementando con ese fútbol interno donde estaba perdiendo demasiado la pelota el equipo de Autori, creo que por ahí se perdían muchas acciones, se perdía mucho protagonismo y creo que los problemas que tiene Nacional hoy por hoy en ataque pasan por este aspecto no pero sí tiene un cuestionamiento el señor Autori yo le digo al señor Autori el técnico de Nacional mm. con todo respeto que pre es preferible que él se la juegue con el Indio Ramírez que primero es un muchacho mi segundo es jugador colombiano, mientras que se trae a Cepelini a alto costo y no da más de allí. Yo prefiero al Indio Ramírez, que al menos gambetea y se compromete cerca del área, que el señor Cepelini, que se parcela y solamente hace toques cortos. ¿Ah? ¿No? Nosotros quisiéramos ver. El pase del cartero nomás. No eso, Gustavo, no, no, te no, no, eso. ver eso es, No, eso es injusto con un jugador ver. como el Indio Ramírez. Al Indio Ramírez habría que darle más partidos, más continuidad. Así todavía le falta. Quisiéramos ver a Cepelini y al Indio Ramírez juntos. No, a ver no, qué no, pasa. Con no, es que no las características si de los dos jugadores. Si, no, si, si se quiere ganar en Fortaleza. No Mire, está trabajando Nacional un jugador para ubicarlo en esa posición de centro atacante que viene a hacer goles con la sub-20, de ese golador del torneo, la sub-20 Sub Nacional, que se llama André, eh, Sarmiento. Este muchacho Andrés, Andrés Sarmiento. Sarmiento. Sarmiento, Sarmiento, ¿por qué no lo entran a ese contexto, a ese juego, si lo que quiere autor es también un fútbol elaborativo por ese sector? No, Poner a Sarmiento a ver qué pasa. Lo han es, ubicado, oiga, pero, pero es que Sarmiento, lo ponen de banda. Sarmiento es centro delantero. Sí, él es centro delantero, precisamente. Pero ahora se lesiona a Marcos. ¿Quién sabe si estará en Paraguay, contra Libertad? Listo. Ve. Ponen a Duarte en un nivel pobrísimo Ponen a Arribas, otro oh, nivel y, pobrísimo y, y cuando entró el que usted entonces, dice Entonces, ya, entonces toca pobre, recurrir a un lado que, que es Andrés Sarmiento oiga, Ahora dijo que había que poner a Barcos sí o sí Porque no había quien lo claro. no reemplazara Y ya está defendiendo a no, Andrés no, Sarmiento entonces, hoy, por estamos, Nese, pues, hoy por, por... necesidad toca no, ubicar a Barcos Porque hoy no, o sea, no podía poner no. juveniles A Abre, jugar este partido el tranquilidad eh, Había que combinar la nómina pero, pero, Y la combinó Pero Sarmiento cuando se presentó está en, el, en más bajo nivel que el mismo Duarte ah, no. que, ama, que se va a pedir a Sarmiento ¿verdad? pero ¿sabe por qué? Ni pero no, no, no, no, no. no, no, no. el no, bajo no, no, nivel no, no, de Sarmiento no, no. porque lo han puesto a jugar por banda, el juez de banda. Partido, no partido, es un jugador para elaborar un es un jugador partido, para ser no, centro no, atacante para pararse en la 5.50 arrematar la quiero, pelota quiero, le tiene que llegar a él lo quiero ver gordito o sea, así, así lo no, quiero no, ver gordito cambiando de opinión si a Nacional lo eliminan de la Copa Libertadores de América por no haber priorizado Pa Barcos para el partido que se va a jugar dentro de cuatro días en Asunción, en Asunción del Paraguay, por no dejarlo para ese partido porque es un jugador ya trajinado, va para sí. 35 años. Y sobre el indio, estoy de acuerdo con Osorio, eh, tiene que ser titular por encima de Cepelini. De... En lo de Cepelini simplemente lo están colocando para justificar una contratación equivocada, para justificar los dólares. Es mucho más del indio. Mire, que el indio en una sola jugada hace dos partidos ¿Claro? hizo un gol espectacular. ¿Cuándo vamos a esperar una jugada espectacular de Cepelini? No, no, de Zeppeline. no, no. es no no. Yo creo que pero, allí pues... el técnico tiene que pensar en ese tema del indio como volante armador porque realmente no hay más que la... quien lo reemplace. Sí, señor. Sí, lamentablemente, pero de Cepelini, hombre, ¿cuál puede ser el futuro de Cepelini? El trabajar en 472, el pase del cartero. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso.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 8431 486, Hotel Cabo de la Vela Ahora vuela con Viva Air A Lima, a Miami Vuelos directos desde Medellín Y lo mejor siempre a precios bajos Reservas en www.vivaair.com Ya vuelve el superdebate debate Por Teleantioquia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 Sex Underwear, Sex Underwear, Sex Underwear, diseño y confort para toda la familia. Ajá. Sex Underwear, Sex Underwear, tu marca interior. Uh. Mijitos, esto sí sabe a mi campo, que berraquera. Colanda sabe más, sabe a campo.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 Seguimos en el superdebate Los temas polémicos a esta hora también A través de la voz del Río Grande Porque enlazamos nuestro programa de televisión Con el de Radio 910 en el AM Para los hinchas de Nacional que están saliendo Del Estadio Atanasio y A esta hora tenemos a Don Elkin Lavó Al Charrúa Cuello Niñez En vivo en directo desde la Atanasio A ver Don Elkin Lavó Hola, don Rafagón, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros y todos los televidentes. A esta hora estamos en vivo y en directo porque en esta cancha del Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional empató ante la equidad uno por uno. Nos quedamos hasta el final con nuestro amigo El Charrúa, que narró el segundo tiempo. Muy buen partido, pero Atlético Nacional la verdad le pesó. La salida de Hernán Barcos, quien anotó el primer y único gol del equipo Atlético Nacional, y Duarte se cansó de votar opciones de gol, la verdad. No sé qué pasa con este muchacho. Muchas opciones tuvo el equipo Verdolaga en el segundo tiempo. Ante un rival que no vino a defender, se vino a atacar. Y me parece, se me antoja por lo que vi en el segundo tiempo, el empate muy justo entre un nacional que intentó por todas las vías y un equipo como la Equidad, bien plantado en el terreno de juego y comenzando el segundo tiempo, logró empatarle al equipo verdolaga, mi estimado Charro. Han empatado uno a uno el equipo de Atlético Nacional frente a la Equidad, aquí en el Atanasio, en un partido en donde increíblemente Cepelini no pudo convertir un gol, el palo le dijo que no, Omar Duarte, en varias ocasiones de gol que tampoco supo convertir, las pagó muy caro, y de contragolpe el equipo de la Equidad también lo pudo liquidar, porque Pacheco tuvo una oportunidad muy clara dentro del área, han hecho méritos ambos equipos para llevarse el triunfo. El partido fue muy lindo, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. Fue de ida y vuelta. El hincha lo disfrutó, pero lamentablemente se queda con las manos vacías porque pensaba que Nacional ganaba esta noche. Quiero magnificar el equipo de Humberto Alberto Sierra porque pocos son los equipos en el fútbol colombiano que vienen a atacar de tú a tú en el Atanasio Girardot. Sobre todo un equipo que puede que no tenga materia prima en relación con un junior, el mismo Nacional y Medellín. Pero tiene jugadores disciplinados. Un equipo que juega los Juan Carlos Osorio, actúa mucho por los laterales. ¿Y cómo es el fútbol? Cuando uno tiene la posibilidad, debía aprovecharla. Y para el segundo tiempo fue expulsado Cristian Mafla, lateral del equipo Verdolag, entró con todo hacia un jugador rival y el verde terminó con 10 jugadores. No pasó la prueba, Pablo César Autori. Es un empate en carácter de local y eso termina pesando y mucho a nivel del campeonato local. Pero cada empate en carácter de local siempre termina siendo. Eh, negativo para los intereses del equipo verde pero hizo más que mérito para llevarse el triunfo lamentablemente no lo pudo hacer el palo le dijo que no en varias oportunidades al equipo de Nacional y también el arquero Diego Novoa del equipo de la equidad salvó un mano a mano con Omar Duarte que realmente tenía todo para hacer gol hay que decir que también Cuadrado trabajó así que el partido fue de ida y vuelta y el resultado termina siendo óptimo y a lo que se vio a la cancha uno a uno Esperamos que la lesión de Barcos no lo lleve a estar mucho tiempo fuera de las canchas, Cierto. porque para quien habla y para mis compañeros también fue la figura de la cancha, le bastaron 45 minutos a Barcos para demostrar las condiciones y ese gol de cucharita que le anotó al equipo Hola. visitante hace que sea uno de los buenos goles de esta jornada del fútbol colombiano. Don Rafa Golinares, el turno es suyo aquí en el estadio Atanasio Girardot, en vivo y en directo, cuando son las 10 de la noche con 16 minutos, señor, el turno es suyo. Bueno, muy bien, don Elkin Labo, el charrúa Cuello Núñez, al final, eh, Labo, para ustedes, dicen, la figura barco, pero del otro equipo, ¿a quién destaca? De la equidad. De la equidad, ¿a quién destacan ustedes? Labo, charrúa. Listo. Donel a quién destaca de la equidad el charro y usted. A mí me gustó Peralta, no solamente por el gol que tuvo, sino porque generó muchas opciones en el segundo tiempo y para quien habla reiteramos en la figura de la cancha del equipo visitante. ¿A ¿Usted quién le gustó a el mí, visitante? A mí también me, me gustó Hansel Zapata, que supo supo llevar en el ataque, inclusive fue importante dándole ocasiones de gol no solamente a Pacheco, sino que también habilitando al propio Peralta. A mí me gustó Zapata, para mí fue de lo mejor que tuvo Equidad. Gracias, la voz, gracias, Charroa. Así, este Hansel Zapata es un gran jugador. Que debería tenerlo en cuenta los equipos de acá, ¿no? Estuve en Medellín, sí. Rafa. Ah, sí. Estuve ah, en Medellín. ¿Y qué pasó? pasó Medellín, perdón, pa, eh, Tuvo la oportunidad de, de estar en, en, en el equipo, recibió dos partidos profesionales, nos contaba Hansel Zapata la vez pasada, y lo sacó, creo que fue Leonel Álvarez el que lo sacó, sí y realmente tuvo que sí, irse para la equidad. Los pecados, fin, un... <risa> <risa> bueno, <risa> pero ese de Hansel, no lo digo por el partido, de hoy de sino que, es que este equipo ha venido jugando... Y jugó en once caldas y también. jugó mm -hmm. Y jugó muy bien, le fue muy bien. Eh, con el antiguo técnico, ahora con, con este, con, en, eh, Luis Fernando Suárez Y ahora pues con el Betico Ciarro Este jugador es muy rápido, es un jugador muy inteligente Para desmarcarse, para tirar centros, en fin Es un jugador, me parece, para tener en cuenta Ya tenemos los datos de la jornada ¿Cuál fue el equipo más taquillero hoy en Colombia? ¿Cuál es la plaza más taquillera del fútbol colombiano? Todos los resultados de la jornada con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, señor Arbeláez. Buenas noches, Rafa. Agolino, Las el termómetro. Hablamos hoy de las asistencias de la quinta fecha del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Cali, donde asistieron 20.854 espectadores. La segunda en Medellín esta noche con... ...19.726... ...y la tercera en el Estadio Metropolitano... ...de la ciudad de Barranquilla... ...donde asistieron... ...17.499 espectadores... La, ...el acumulado está de la siguiente manera... ...primero en Medellín... ...102.260... ...segundo en Cali... ...90.220... ...tercero en Bogotá... ...51.890... ...el equipo con más asistencias América... ...70.475 espectadores... ...los resultados de la fecha número 5... ...Millonarios 3... ...Huila 2... ...América 3... ...Medellín 0... Petrolera, 1, 11, Caldas, 1, Junior, 1, Río Negro, 1, Pasto, 4, Jaguares, 1. Los otros resultados, Tolima, 2, Envigado, 0, Cúcuta, 3, Bucaramanga, 2, Patriotas, 1, Santa Fe, 1, Nacional, 1, La Equidad, 1 y el partido Cali contra Magdalena se el próximo martes. La tabla quedó así, primero Cúcuta, 13, segundo Millonarios, 12, tercero América, 10, cuarto Junior, 10, quinto Tolima, 9, sexto Nacional, con 9, séptimo el equipo deportivo Cali con 8, el octavo 11 Caldas con 8, el noveno la Equidad con 6 y el 10 la Jaguares con 6. En la casilla 11 del campeonato colombiano está el equipo puesto 11 Pasto con 5, 12 para Magdalena con 5, 13 Petrolera con 5, 14 Patriotas con 5, 15 Envigado con 5. La casilla 16 para Negro con 4, puesto 17 Santa B con 3, puesto 18 Huila con 3, el penúltimo es Bucaramanga con 3 y el último... Medellín con dos puntos y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así. Huila contra Pasto, Envigado frente a Patriota, Jaguares se mide a Cúcuta, La Equidad será rival de Millonarios, Bucaramanga enfrenta a Petrolera y los partidos de la fecha número 6, Río Negro, Águilas contra América, Magdalena se mide a Nacional el próximo domingo a las 3 y 30 minutos de la tarde, Medellín enfrenta Deportivo Cali el próximo domingo, señal abierta de TV para el país a las 5 de la tarde, Junior contra Tolima y Santa Fe será rival de Junior es todo, Rafa Gol Linares bueno don Carlos Alberto Arbeláez ahí estaba entonces la tabla la clasificación, la próxima fecha tendremos Copa Libertadores esta semana con el equipo Atlético Nacional, voy a cerrar el tema del Medellín y para el cierre de Independiente Medellín que es una situación bastante preocupante y delicada porque yo no sé si eh, la presidencia del Medellín y sus accionistas tomaran medidas con respecto a la continuidad de, de su técnico, don Octavio Zambrano, y de algunos jugadores que realmente han demostrado tan poquito, tan poquito, cuando en el semestre anterior mostraron demasiado, mucho yo diría. Sí, a mí me parece que ya es hora de tomar determinaciones. Es que más, pensé que después del partido frente a Palestino, la eliminación iba a tener un costo. Que en equipos que se respeten, las eliminaciones siempre tienen un costo. Y no es echar a los jugadores, porque no se puede echar a 11, ni a 13, ni a 15. Toca cortar por donde es. ¿Por qué no sacar al técnico. Jugué? Mire, San Pablo fue eliminado por Talleres de Córdoba. En la segunda ronda de la Copa Libertadores de América no llegó siquiera a fase de grupos. Eso tiene un costo. Inmediatamente tocaron al técnico. Y así tiene que pasar... En Independiente Medellín Me parece que se están demorando mucho Para tomar determinaciones Porque ojo De 15 puntos Solamente hemos sumado 2 puntos 2 puntos Con ese puntaje Con ese puntaje Difícilmente va a clasificar Independiente Medellín A no ser que de aquí en adelante Recomponga el camino y gane todo Pero es difícil Cuando se tienen tantos problemas internos Que se vaya a ganar todo Porque yo ayer vi que parece que sí es realidad el sindicato. Bueno, eh, a don Raúl, al presidente Michael Gil Gómez, a, al, al gerente deportivo, etcétera, etcétera, que tomen una determinación, ¿no? que combinen, como yo siempre lo he dicho, Rafa, las 3D, ¿no? decisiones determinan destinos. Una decisión en esos momentos va a, tomar, va a determinar el destino del Medellín. Habrá necesidad de cambiar el técnico, habrán... ...técnicos libres de categoría para traer a Medellín por esta temporada... ...por eso hay que analizar eso con pinzas para tomar una buena determinación. Pero Hay que tener en cuenta una situación... ...y es que si con el técnico, sacando el técnico... ...será que si sí se soluciona el problema interno que tiene el equipo a nivel de jugadores... ...es que ojo, si usted tiene un problema... ...que los jugadores no quieren de, eh, eh, marchar por algún inconveniente interno que tienen entre sí... Y el técnico zambrano no ha podido solucionarlo. El técnico que venga, ¿será que sí lo soluciona? ¿Será que el problema se le da corto ahí? Porque es que el, el, el hilo se rompe por el lado más débil y sacan al técnico. El técnico sí tiene la responsabilidad y el problema es el técnico cuando el equipo, los jugadores son los que no quieren jugar. Es que son muchos los jugadores que no quieren jugar. Y no puede cambiar tanto un Medellín que terminó el año pasado jugando también que fue subcampeón del fútbol colombiano. Y casi el 80% de esos jugadores están hoy por hoy con el cuadro de deportivo independiente de Medellín. Entonces, ¿cómo van a cambiar tanto? Problema interno sí tiene que haberlo, debe haberlo. Y si hay diferencias con jugadores o las diferencias que hayan, en eso tiene que tomar es cartas en el asunto la junta directiva, la presidencia, don Raúl Giraldo. Muchas veces el técnico, yo, los, yo sacaría al técnico Zambrano de sí. esta situación, se lo ve muy difícil. Cuando hay ese tipo de problemas, y pueden traer al técnico que sea, y si el problema persiste, no va a poder con el equipo. No, no, bueno, no. espérenme un momentico, eh, retornamos a ver para el cierre, la y el charrúa Cuello Núñez, desde el Atanasio Girardot. Ya. Yo no entiendo este independiente, me llena cierto lo que dice Juan Tego, con una nómina muy básica en relación con la base del año anterior, es un equipo totalmente contrario al tema futbolístico. En este momento Medellín es el último del campeonato. Terminó como subcampeón del fútbol colombiano. ¿Y qué le pasó a Ricaute? ¿Qué le pasó a Larry? ¿Qué le pasó a una serie de jugadores que terminaron con un rendimiento superlativo y en este momento no andan? Yo no sé. A mí la experiencia me dice que aquí hay gato encerrado. que es más del tema futbolístico? Hay algo extrafutbolístico. Infortunadamente en el fútbol, generalmente, como diría mi abuelita, el que chupa es el técnico pero aquí hay que afinar tuercas y qué pena, señor Zambrano. Son dos resultados los últimos, sacatécnicos. Mañana hay mucho por decir al mediodía en el superdebate, simplemente con una palabra, desastre, Independiente de independientemente, jugó muy mal, perdió 3 a 0 de forma catastrófica, no jugó nadie, la verdad fue un desastre. No hay un jugador que se pueda resaltar en la cancha, sinceramente, nada de nada. Y mañana al mediodía tenemos mucho por decir en la M910, la voz del Río Grande, en el superdebate la menor duda que mañana vamos a analizar con profundidad lo que realmente pasó con Independiente Medellín y lo que pasó también esta noche aquí en Atlético Nacional Bueno, muy bien Don, don Lavoy y Charrua, usted iba a decir algo no, más No, eh, que aquí se habla de que hay que echar no sé a cuántos jugadores en ningún equipo echan cuatro o cinco jugadores cuando apenas un torneo está comenzando o así esté el torneo en en la mitad, de no para por los sacan no, de no, no, no, no, no, pueden jugar en el, no, no, distancia, no, no, no titular. lo que hay que hacer, no, no, lo que hay que hacer, es, jugar, ahí es donde tienen que venir no, los jóvenes, lo que hay, hay que hacer, a a los a gordo, aportar. escúcheme, gordo, escúcheme, que yo tengo más experiencia que yo en esto, mire, lo que hay ver, que no, hacer no, pues. es sancionar, sancionen, si realmente hay jugadores parados como los hemos visto, sancionen, sancionen, y toquen los del bolsillo, que es donde más les duele, porque el problema en este momento es, que como Cano gana más, entonces los otros no quieren correr, así de sencillo. Entonces, tóqueles el bolsillo a esos jugadores que no quieren, que no quieren, pero no se puede echar a esta altura, hombre, en una nómina corta que, y el campeonato ya está corriendo, vamos a echar jugadores, no, no que sacar al técnico, no, no otra. Y más cuando, pero, pero ¿sabe qué? Lo que más, Lo que salva al técnico en estos momentos es, un antecedente inmediato del torneo anterior cuando el equipo en siete partidos ta también estaba ah, en el poquito, fondo había una crisis la gente pedía en el estadio la cabeza a don raúl pedía la salida al técnico y luego en un momento de otro irrumpió el, el equipo y llegó a la finalísima ah, pero ¿no? Usted cree que vale, ahora va a pasar? Hay una, mismo, pero, pero hay un antecedente ah, inmediato es que no es un antecedente que sucedió hace tres años atrás sino hace seis meses ¿no? el equipo también tocó fondo y resurgió entre las cenizas para llegar a la final contra el Junior de Barranquilla. Bueno, eh, a ver, la conclusión final de Juan Diego Arroyave. yo felicito a un Gustavo por la experiencia, claro, y es verdad, ese, ese puede ser un, un, un buen, un buen, una buena situación para manejar con los jugadores, que les toquen el bolsillo, pero es que más tocado el bolsillo de lo que está. Porque todos sabemos cuál es el problema, el problema es económico por lo que los jugadores están ahí en ese choque. Entonces, por eso digo yo, los jugadores jóvenes son los que han la mano en esta situación, en estas circunstancias. Así que, señor Zambrano, los jugadores que han estado ahí, con los que usted confía, trajo unos refuerzos que no han mostrado absolutamente nada. Entonces, si también entraron en el contexto, qué pena, señores, a un ladito que aquí va a jugar es el que quiera jugar. El que no, señores, entonces se margina y no hay ningún problema. No, pero, no, pero... Bueno, ya, eh, señor Osorio, se me acaba el tiempo. Sí. Eh, yo creo que, por favor, me regale usted un número del 1 al 200... 32. El 200, de uno, del 1 al 232. Sí, el 3-0 que nos aplicaron ayer. Bueno, el 3-0 que le aplicaron a usted ayer. Entonces, el señor Tito Zapata vive en el barrio Belón. Cinco personas ven en el programa. Tres hombres, dos mujeres gana premio. Hoy, ¿Cuál es el último que llamó Rafa al 232 precisamente para premiarlo? Es doña Ruth Cañas, vive en Castilla. Seis personas ven en el programa. Tres hombres, tres mujeres. Juan El 21. El número 21 corresponde al señor Oscar Valderrama, vive en Itagüí. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres acaban de ganar el premio. Otro número, Gustavo, ahí. El número 30. El número 30 corresponde al señor Fabio Duque de Barrio Prado. Dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. Una pareja, a ver, veloz a otro. El número 114. El número 114 corresponde... A Luzmeri Agudelo, cuatro personas ven el programa Dos Hombres, Dos Mujeres y, y, y, y escribió Arbelas que el barrio Medellín. A ver, eh, Juan Diego. El 211. El 211. Bueno, el 211 corresponde a la señora Doris González, vive en Manrique, cuatro personas ven el programa Dos Hombres, Dos Mujeres. Esos han sido los ganadores de esta noche. Vitrinazos. Y vamos a cerrar con vitrinazo. Tengo vitrina para los reyes del repentismo, para Toto... Y Viruta, Luis Alberto Moreno Manager para Claudia y Alejandra Mario Toro y Marión Vergara La gente de Funcro. En Envigado, para Saúl Restrepo Su esposa, Flor Urrego, sus hijos Juan Pablo y Steven Y para Carlos Vázquez, Carlos Mario Vázquez Para Juan Carlos Martínez en Conericud Andrés Felipe Willes Rodrigo Mejía en Sopetran Para Daniel Mauricio Ríos López Y para Doña Lía López allá en Abejorral Para Giovanni Mesa en Marrique San Pablo Para Mauricio Arévalo en Saboya, Boyacá bueno mis amigos, llegamos al final del de espacio, si Dios lo permite, mañana estaremos de lunes a viernes en La Voz del Río Grande 910 en el AM por todelar y las repeticiones del programa por Dios. Feliz noche para todos, Dios les bendiga, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me haces vivir con Dios. Dios les bendiga a todos, permiso. Representamos Andina, el sabor de Colombia ¿Pero de cuál Colombia? Porque Colombia donde vives y la Colombia que vives Suena parecido pero hay una vida de diferencia Vivir Colombia es probar, es sentir, descubrir Todos los días te alimenta con sabores nuevos El sabor de la diversidad, de la felicidad, del ritmo un sabor que inspira a otros sabor, como Andina. La cerveza de una Colombia refrescante, extraordinaria. Sal de donde vives y comienza a vivir. Hay toda una Colombia por descubrir. Pruébala. Andina. Colombia en una cerveza. vives el exmenso de bebidas semejantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.